mirando la tele si no hay nada en la tele Y bueno, hija, es que podemos... No no que no no... me digas otra vez ese cuentito de la imaginación No, eso, no, ¿eh? ¿Cómo? no, no, no que no hemos pagado la televisión por cable este mes Se ¿Y porque salió. estábamos sentados enfrente mirándola? Y porque estábamos reflexionando un poco Esperaba esperaba que alguien lo pagase por mí en Netflix Yo no lo voy a pagar, eh Yo Ya soy veo Yo para eso, pero papá Dime Tengo una idea súper genial ¿Y qué idea quieres? Eh, me gusta... Hija, explicar. tampoco hay luz ¿Cómo que no? Si sí hay luz ¿Y el ordenador? porque qué no se prende? ¿O no sé porque yo prenderlo? No ¿Y cómo se prende, hija? Y no, tocándolo Ah, ya, gracias Era el otro botón, papá Mira, que yo te tengo <risa> que enseñar Ay, perro. A usar la computadora es bastante triste Pero papá, escúchame Dime. hablar Que me gusta mucho tu moto Entonces, A mí podríamos... también ¿Has visto qué bonita que sí, es? Podríamos... Mira, mira, mira Podríamos salir a dar una vuelta en tu moto Sí. De vos me compres una y vayamos cada uno en nuestra moto? No, no? Es muy chiquita para tener moto, hija ¿Por qué? Mira, si quieres te doy una vuelta, ¿vale? Bueno, dale. Te doy una vueltita, ven Ven, sí. nos damos una vueltita, ¿sí? Bueno Y después, yeah. de, la, después de la vueltita, pues, pues, no, pues, pues ya está, hija pero, pero moto, moto, para mí también. Pero, hija, no puedes tener una moto. Pero, al menos una para niños. No, no existen las motos para niños. Existen los coches para niños, pero no las motos para ¿Me niños. Me estás mintiendo porque no me lo querés comprar. Que no, hija, que si, sí. que me no estás mintiendo. Que no. Me estás mintiendo. Yo hija, vamos a volver comprar. a casa, ¿eh? No, no, no, no, no. Bueno, pues sí, de hecho sí, vamos a volver no, a qué? casa. ¿por qué? ¿Por bueno, hija, ya hemos dado una vueltita. Ah. Qué aburrido. Hija, mira, yo además tengo sueño. Son como Pero las... si es de día todavía. Pero me, pero me quiere echar una siesta. Pero nunca te echas siesta. Pero hija, hoy me apetece echarme una siesta. Bueno, está Mira, bien. ¿Hacemos... ¿Y yo qué voy a hacer mientras tanto? Y no sé. Pues... Yo no voy a tomar la siesta. Bueno, está bien. Puedes hacer cualquier cosa. Puedes, no sé, puedes tomar el sol. Puedes estar en la sombra. En la sombra puedes. No me estás dando una gran variedad de cosas para puedes hacer. Puedes ver la. Ah, no, la tele no. Puedes jugar al ordenador. Puedes jugar a Roblox. Bueno, ¿me compré Robux? Eh... Bueno. Eh, sí, Robux. Pero solo mil, ¿eh? Bueno, sí. ¿Quién bueno, dice mil? Qu dice cinco mil. Eh, no, no, no, no. ¿Cómo que cinco mil, hija? ¿Qué, sí, papá? No sueño. Me voy a ir a dormir, ¿sí? Bueno. Cuídate. Ay, creo que... Creo que no me tenía que haber quedado... Hasta tan tarde creo que, voy a creo que sí, creo que voy a dormir un rato A ver, rinoceronte Ah, que sos un hipopótamo Todo este tiempo viví engañada Ok, me vas a tener que decir Si debería o no debería Ir a darme una vuelta con la moto de papá ¿Por qué no me respondes? ¿Eh? ¡Hipopótamo! ¡Hipopótamo! ¡Papá! ¡Papá! El hipopótamo no se movió, pero sigue durmiendo no puede ser no puede ser, se va a caer de la cama ay, no puede ser y encima el hipopótamo no me responde que estoy enojada hipopótamo, la verdad nunca creí que podías hacerme esto, ¿eh? de no responderme, no me gusta para nada, pero bueno la decisión la tengo que tomar yo solita entonces, ay, no puedo abrir la puerta soy muy chiquita, ay, pesa mucho debería agarrarla o no debería agarrarla pero mi papá me va a matar si se entera bueno, pero no se tiene por qué entrar. solo me voy a subir encima. Sí, eso, me subo encima. Ahí. <risa> ¡Qué divertido! <risa> Ay, pero es aburrido ya. Ya me aburrí. Y si me voy a dar una vuelta, es que soy muy chiquitita. Apenas llego a los pedales. Y no sé, esto está complicado. ¿Podré o no podré? Ay, no, no, no, pero no tengo que hacerlo. No, está bien, ya lo decidí, ya lo decidí. Voy a ser una hija buena y no lo voy a robar. Solamente me voy a quedar acá jugando y ya está. Um, ay, ¿qué está pasando? Ay, ¿qué está pasando? No puede ser, no puede ser Oh, no, no, no, no, no, tengo que sacarla de acá Tengo que sacarla de acá porque si no mi papá me va a matar Es que encima va a pensar que me llevé de viaje la moto Y no, simplemente tuve el accidente acá que se cayó Al agua, al, al lado No, no puedo sacarla Y soy muy chiquitita, no tengo fuerza para empujarla Creo que voy a tener que decirle a papá Pero si le digo me va a matar Ay, no, no, no, no, no. Eh, Brum, brum, brum, salí de ahí Brum, brum, brum No sale ¡Ay, no puede ser! Ok, no quería hacer esto, no quería moverla, no quería... ¡No, no, no, no, no! Papá va a pensar que me robé su moto y no me la robé, solo estaba jugando ahí y toqué sin querer el freno. Ok, ok, ok, vamos a cálmate. Cálmate, linita, cálmate. Voy a decirle. Tengo que ser una niña grande y tengo que asumir mis responsabilidades. Tengo que decirle a papá que le... Le acabo de romper la moto nueva. Me va a matar. Ay, no, no, por favor, estoy muerta. No entiendo por qué no quiere darme una moto. Si la otra vez me dio un coche, que está bien, lo rompí y todo. Pero, ay, no sé, me gusta su moto y no la puedo usar. Y está ahí y yo quiero usarla, quiero aprender. Pero papá me dijo que no, así que no tengo que hacerlo. Voy a ir a hablarle porque papá, me aburro, papá. Papá, me aburro. ¿Qué miedo que me da? Bueno, ¿qué hago entonces? ¿Y si, me, ¿Y si me voy de paseíto con la moto un rato? No va a pasarle nada y a mí tampoco. No, no, no, pero papá dijo que no. Ay, ay ¿qué hago? Voy o no voy, voy o no voy, voy o no voy. Hmm. Ok, esto tengo que meditarlo con mi rinoceronte. ¿Dónde metí mi rinoceronte cuando lo necesito? ¡Papá, papá, papá! papá vive hija! La mala noticia la tengo yo, que me he despertado con tu grito Papá ¿Qué? Vení ¿Pero dónde? Pero hija, ¿por qué estás triste? Es que pasó algo muy malo, no me vas a creer A ver, pero... A ver, ¿más peor que que me, que me rompieses el coche? Sí ¿Cómo que sí? Vení, ¿Hija? papá Hija Vení, papá no, no hay nada aquí Este es el problema No hay nada ¡Hija! ¡Mi moto! Papá, subí encima y empecé a hacer brum brum como si estuviera jugando a, a usar la moto, pero te juro que no la estaba usando, yo estaba toda quietecita el problema es que creo que sin querer pisé el, la cosita esa que, que lo activaba no sé cómo se llama porque no sé usar una moto y ahora me acabo de dar cuenta de que no sé usarla y, y se empezó a mover y hizo así, el trayecto fue brum, pum, al agua hija, mira, ¿Eh? ya me ha roto un coche, o dos Has tenido muchos accidentes. Pero te juro que estoy bien. No, no te preocupes. Yo sé que estás bien. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Bueno. No me lastimé ni nada. No, lo, la, lo, lo, nada. lo suponía cuando, cuando viniste corriendo. Mira, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿sí? ¿Qué? ¿Sabes que recibes una paga cada semana? Sí. sí. Sí. Bueno, pues de aquí hasta que pagues la moto te quedas sin paga. ¿Cómo? Y bueno... Oh, y no, y, y estás castigada ah, sin, Yo lo sabía Y estás castigada sin poder usar motos ni coches Bueno, pero sí la computadora No, no tampoco Ah oh, no, para que no, lo menciones. Y, y, si, y si usas la computadora no puedes Usar, jugar a juegos de simulador De coches ni de motos A ver si también vas a estrellar la computadora No voy a estrellar la computadora, ¿cómo voy a hacer Ya no me fui de nada, hija Bueno, está bien Vete a tu pero cuarto fue sin querer. No pasa nada, hija, mi moto Mi moto Primero el coche, luego la moto ¿Y ahora qué voy a hacer yo? Bueno, puede quedar de decoración Y si intento, y si la llevo al mecánico No creo que el mecánico pueda solucionar esto Pero, ¿y ahora qué hago? Tampoco puedo dejar a linita sin paga durante tanto tiempo ¿O sí?